La programación neurolingüística fue creada por John Grinder y Richard Bandler a inicios de los años 70 en Estados Unidos. John Grinder era profesor asistente de lingüística y Richard Bandler era estudiante de psicología. En aquella época, ambos se preguntaban qué era lo que hacían determinados terapeutas como Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls para lograr mejoras tan importantes en sus pacientes así que lo que Bandler y Grinder hicieron fue estudiar exhaustivamente a estos profesionales y describieron con precisión qué era lo que hacían exactamente y de esta manera integraron esos pequeños detalles a un propio estilo y con lo que hoy es la programación neurolingüística, logrando resultados muy sobresalientes. Bueno, déjame en comentarios si es que te llamó la atención en algo, si ya lo sabías o si te interesaría conocer un poquito más de lo que es programación neurolingüística.